De verdad es que lamentamos que aquí en San Francisco de Macorís hayan personas que se dicen ser luchador por, por el bienestar del pueblo. Se den a la tarea permanentemente en crear conflictos negativos que le hacen daño a nosotros como macorizanos y como dominicanos podrán tener toda la razón del mundo, que la tienen quizá, pero necesariamente no tienen que llegar a, eso, a esos términos de, de hacer esa, ese tipo de convocatoria. Lo que ellos saben es que aquí se está trabajando y lo que yo estoy mirando, sus reclamos, eh, 24 horas, oír a alguien que se dice llamar cama de hierro, que, que el hospital hay cosas. Ellos saben que aquí se están gestionando las cosas. porque ellos son testigos. Pues yo, ellos, ellos participan en los debates y, y, y en las la, la licitaciones que se hacen. Entonces, si usted está participando y está mirando cómo se están llevando las cosas, no es gracioso que usted venga y, y diga cosas por la radio o la televisión. De, para que la gente, qué sé yo, no, no crea lo que se está haciendo. Y realmente, en cualquier momento, son cosas que se van a, a arrancar. Ahora, tienen una modalidad también que deberían desvelizarse. Y es que todos sus su, su términos siempre son ofensivos. De que este gobierno. El corrupto y los funcionarios, todos. Yo emplazo a los que dicen que los funcionarios corruptos de este gobierno, que pues somos todos, yo me emplazo a que vengan a la gobernación y que detesten un acto de corrupción en esta gobernación.